Together, talked about being so free. I love Manuel Alfonso Balitán López me llamo yo, eh, el nombre del negocio se llama Artesanía Balitán. ¿Cómo inició usted? Bueno, yo inicié eh, vendiendo juguetes, eh, ambulantes vendiendo en las calles de Honduras y El Salvador y Guatemala. De ahí yo al ver que estaba la situación más, más dura, pues, decidí yo mejor hacer mi propio negocio montar mi propia juguetería. En ¿no? el ramo del juguete tengo como 12 años, pero de venderlo tengo como 25 años. El primer paso es ahorrar dinero para comprar sus máquinas, eh, el terreno donde vivió uno, porque antes no tenían de vivir. ¿eh? Y así poco a poco me fui iniciando en hacer mis juguetes propios ¿no? como yo los corto entonces así inicié se hace siempre lo normal carrito de todos los tamaños ¿no? desde el pequeño hasta el más grande y qué tipo de juguetes ofrece usted ahora bueno, lo normal siempre, este, el mismo diseño se vende siempre. Lo, hay seis tamaños de juguetes, hay reboliático, hay palomitas. Cuando esté el tiempo bueno, se elaboran alrededor de una... Cada diez días se ahorran por los meses unas 200 docenas. tenemos nosotros es primero comenzar con el proceso de lo que es la madera la cerrada verdad y después es eh, que se pues el tipo de madera el durezor y todo eso y el cuidado que tenemos que hacer también es este que la madera pues no que le caiga buen sol para que no se negreye eh, no agarre este, el color agarre buen color eh, y este y un producto pues que salga bastante bueno pues para este para que sea salido, no solo aquí nacional, sino aquí internacionalmente sale hacia Guatemala, sale este producto. Entonces tenemos que elaborar un producto más que salga bueno, pues para que él sea eh, distribuido en, en Guatemala y así tengamos un poquito más de ingreso. together